Eh, bueno, a nosotros se nos juntó esto con que tuvimos una crisis social bastante fuerte Manifestaciones eh, desde octubre del año pasado Y después vino la pandemia, así que llevamos más de un año nosotros sin, eh, sin música en vivo Como banda primero eh, nos tocó que justo habíamos terminado un disco eh, Alcanzamos a grabar el disco y empezó el, el tema de la, de la pandemia Entonces tuvimos tiempo para terminarlo Obviamente la música en vivo eh, es una experiencia, in, no sé, inigualable. Eh, pero también el nuevo formato te ofrece posibilidades de hacer cosas diferentes. No sé, te puede, puede hacer una apuesta teatral, no sé, algo que antes no pudiste hacer. No sé, por ejemplo, ya hablando un poco de negocios, muy, muy común que acá se vendían eh, shows para asistir a un stand-up comedy se vendían entradas virtuales. La gente la compraba, la venden en su casa, todo no había problema. O se venden películas, no sé. Eh, creo que la música también debería adaptarse un poco a eso de generación de contenido y vender contenido. En cuanto a la organización, eh, es más o menos parecido. Eh, siempre, primero conversamos eh, de la vida. Eh, Pensamos en qué, en qué, en qué estamos, en qué estás escuchando, qué estás leyendo, y eso tratamos de mezclarlo también con lo que estamos pensando musicalmente. Tratamos de tener una idea antes de empezar un, un disco. Por ejemplo, el proceso de este disco fue, eh, habíamos estado tocando con instrumentos electrónicos y nos había gustado cómo sonaban las canciones, pero siempre eran las mismas cancio las canciones de nosotros adaptadas a este formato. Yeah. las canciones antiguas que habían sido compuestas en un, en un formato orgánico y entonces quisimos darle la vuelta a esto y hacer temas para este formato y después la, la creación de las canciones, ahí algunos llegan con ideas un par de acordes, un par de, de líneas eh, y sobre eso vamos sumando aparte en este formato eh, hay mucha... Pues ir probando mucho. La verdad que, o sea, como experiencia musical fue muy muy entretenido, fue diferente a lo que, a, a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y el resultado es muy bueno, felicidades. Este, sí, gracias, gracias. Eh, realmente me, me, me gustó mucho el, el disco, siento que también eh, se separa de los otros trabajos que han hecho y eso es, eso es bueno, ¿no? Como músico sí, estar... Tra tratar de evolución. ponerse en un, en un lugar eh, en el que no estás cómodo y y ver cómo sales jugando, que no okay. sé, eh, así salen otras cosas, salen otro, otro tipo de, sales resolviendo de otra manera, a lo mejor, y eso puede ser que haga algo nuevo en, en tu sonido. O sea, obviamente el, el movimiento y la fuerza colectiva te inspira y te empuja, eso es innegable, es algo como por osmosis que te llega de todos lados como que el mundo te encuentra la razón o, el, o, o la energía cósmica hace sentido, eh. las cosas confluyen y esto era lo que iba a pasar, era obvio lo que iba a pasar, es obvio lo que pasó. Entonces, también esas cosas como que, que pasan y te hacen sentido y hacen que tu círculo se cierre, o sea, de que tú hiciste una, que creaste algo que estabas tratando de contar, después viene una historia que ratifica lo que dijiste es como se demostró el teorema entonces, el, uh -huh. eso te como que te da energía para para seguir a lo mejor no sé si es la energía para crear pero a lo mejor la energía de que oh, se están haciendo bien las cosas y puedo hacer otra más